Durante los últimos meses, es el mismo asunto, los trabajadores, las trabajadoras del sector del metal vizcaíno, uno de los sectores fundamentales de la economía de Euskadi, están inmersos en un proceso de negociación y, lógicamente, con él de movilización, para conseguir actualizar un convenio colectivo que lleva congelado demasiados, demasiados años. Los pasados meses de mayo y junio realizaron varias huelgas y varias jornadas de movilizaciones que fueron masivamente respaldadas por los trabajadores del sector. La, la propia Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao tasaba en torno a unas 15.000 personas las que se manifestaban en las manifestaciones en Bilbao. Recientemente, en septiembre, a final de septiembre, principio de octubre, como usted sabe, los sindicatos convocaron cinco jornadas de huelga. Cinco jornadas de huelga, que fueron también respaldadas masivamente por los trabajadores del sector en defensa de sus reivindicaciones y que tuvieron también un importante apoyo social en nuestra opinión. En mitad de estas huelgas, usted arrancó con unas impresentables declaraciones, al más puro estilo Margaret Thatcher, en las que decía que la patronal ya había hecho todo lo que podía hacer y acusaba a los sindicatos de no tener voluntad de diálogo. En mitad de unas negociaciones, cuando los sindicatos tienen planteadas unas reivindicaciones, decir que la patronal ya ha hecho todo lo que puede hacer es decirles a los sindicatos que tienen que retirar sus demandas. Es decirles que sus demandas no son legítimas. Algunas de estas demandas están destinadas a garantizar la seguridad en el trabajo, están destinadas a actualizar sus salarios para que tengan unos salarios dignos después de años de congelación. Por lo tanto, mi pregunta es… Con sus declaraciones usted les está diciendo a los trabajadores y a sus representantes que tienen que renunciar a sus reivindicaciones en mitad de una negociación y de un conflicto abierto. Andrea. señor Hernández, le invito a que escuche la transcripción de mi grabación, que estará disponible, supongo, por los organizadores del acto en aquel día. En todo caso, y respondiendo a su pregunta, las y los trabajadores no tienen por qué renunciar a la seguridad en el empleo y a unos salarios dignos. De hecho, lograr más y mejor empleo es el objetivo prioritario de nuestro Gobierno. Y creo que al decir más y mejor empleo estamos diciendo todo lo que hay que decir. Y este es un objetivo que compartimos y que coincide también con la prioridad del país. Y la cuestión no es el objetivo, señor Hernández, es acertar con el método más adecuado para alcanzar los objetivos que se desean. Y reitero tres planteamientos que podemos compartir desde el punto de vista del método. Primero. Un modelo de empresa inclusiva y participativa. Segundo, diálogo con auténtica voluntad de acuerdo. Y tercero, modificación de, la reforma laboral. modificación de la reforma laboral. El Partido Nacionalista Vasco planteó enmiendas para modificar la estructura de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. No se aprobaron y el Partido Nacionalista Vasco votó en contra de la reforma laboral. Hemos seguido de cerca la situación del metal desde el día 10 de mayo. 10 de mayo. Conozco el calendario de movilizaciones anunciado y el calendario de reuniones. Conozco las entrevistas publicadas a secretarios generales y representantes sindicales, los llamamientos a tener un otoño caliente y a ser más contundentes que en las movilizaciones de mayo. Conozco las reivindicaciones de los sindicatos en doce ámbitos. Conozco y constato que desde la primera reunión del 17 de mayo a la última de 25 de septiembre, los sindicatos han mantenido la misma tabla reivindicativa desde el primer día. Constato que la Federación de Empresas ha presentado nueve propuestas diferentes. Constato una realidad. Se ha avanzado y se ha avanzado en lo que es el proceso negociador desde el 17 de mayo hasta el 25 de septiembre, señor Hernández. Lo conozco perfectamente, sé de lo que estoy hablando. Se ha avanzado y las posiciones se han acercado. Las negociaciones han seguido esta semana y espero, espero que la solución esté más cerca. Es mi deseo. Sírgasco. Es que Sírgasco, Lencarilla, Unam, Hernández, Jaunass, Uriadaitz. Claro que se avanzará. Claro que se avanzará, porque son unas negociaciones. Y precisamente por eso nos parece impresentable que en mitad de unas negociaciones y de unas movilizaciones usted haga este tipo de declaraciones. De sus declaraciones yo he dicho dos cosas. Dos cosas que están dichas por usted. Usted ha dicho taxativamente que la patronal ya había hecho lo que podía hacer. Y eso para nosotros es un mensaje muy claro, es un mensaje a los sindicatos de que sus reivindicaciones ya no tienen cabida, porque si la contraparte ya no se puede mover, y esa es la opinión del Gobierno en boca del Kari si la contraparte ya no se puede mover, ¿cómo se puede aspirar a llevar a cabo sus reivindicaciones? Sus declaraciones, señor Urcuyu, le sitúan usted en algo que nosotros le hemos dicho muchas veces. Hemos dicho que nos parece que este Gobierno se sitúa siempre del lado de la patronal y contra los trabajadores. Nos parece que estas declaraciones son una muestra más de esto que nosotros venimos diciendo. Si estas declaraciones las hubiera hecho la patronal, no nos hubieran llamado la atención. Si estas declaraciones las hubiera hecho algún partido político, seguramente lo hubiéramos criticado desde nuestra coalición. ...pero allá, cada partido donde quiera situarse en la lucha de clases. Nosotros tenemos muy claro también dónde estamos... ...por eso yo me atrevo a ponerme una pegatina con los sindicatos de los sindicatos aquí... Pero lo que nos parece impresentable es que sea el Endacari el que se posicione de esta manera en un conflicto abierto. Porque sus, con sus declaraciones, al decir que la patronal ya ha hecho todo lo posible, les está diciendo que tienen que agachar la cabeza a los sindicatos y que tienen que aceptar lo que hasta la fecha haya propuesto la patronal. Yo no me meto en las propuestas de los sindicatos y en las de la patronal, pero cuando se dice que la patronal ya ha hecho todo lo posible, se les está diciendo a los sindicatos que agachen la cabeza. Creo que por suerte los sindicatos no van a agachar la cabeza ni ante la patronal ni ante este tipo de declaraciones impresentables. Es que una Actitud impresentable y actitud irresponsable señor Hernández es trasladar a la ciudadanía, a la opinión pública algo que yo no dije. Algo que yo no dije. Lo que sí dije es que diálogo con voluntad de acuerdo se ha hecho por parte de la patronal. Y he demostrado cuáles son los ámbitos de reivindicación en una propuesta cerrada por la Plataforma Única desde el 10 de mayo a los avances que ha hecho la propia Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Y eso no es más que constatar lo que es el proceso de diálogo en su caso, negociación con voluntad de acuerdo. Y mi responsabilidad es estar informado, señor Hernández. Y lo he estado sobre las convocatorias de huelga y las propuestas realizadas por la Federación del Metal. Y constatar esta realidad no es posicionarse sobre quién tiene la razón. Y yo no lo he hecho. Y no lo voy a hacer. Entiendo que a nadie interesa ni beneficia una huelga porque lo único seguro es que perjudica a la empresa y, por lo tanto, a todas las personas que la integran. Entiendo que todo el mundo es consciente de las dificultades añadidas que afrontamos en momentos de desaceleración económica y afección al sector industrial. Entiendo. Si hay unas propuestas presentadas y unas posturas no tan alejadas, el acuerdo tiene que ser posible y abogo por concentrar todo el esfuerzo en el diálogo y la negociación con voluntad de acuerdo. Existen instrumentos y herramientas para facilitarlo. El Gobierno vasco va a seguir con toda cercanía el desarrollo de este conflicto con el deseo de que encuentre un cauce de solución acordada. Es que Mercedes, tala, Mercedes, roca, Calera, tala, roca, Mercedes.